Hola gente, bienvenidos a un nuevo tutorial de programación en el canal. Antes de nada, quiero agradecerles a todos por este año maravilloso que tuvimos juntos. Todavía no se acaba, queda un vídeo más para la semana que viene, pero el 2019 ya casi se nos va. Y todo lo que logré este año fue en gran parte gracias a ustedes y por eso se los quiero reconocer. Como pueden ver, en parte de mis estadísticas, más de 2.000 suscriptores y un crecimiento bastante lineal, salvo por este pequeño... Slice, que básicamente fue una prueba de Google AdSense. El canal viene creciendo orgánicamente gracias a ustedes, a sus comentarios, a sus participaciones. Y venimos teniendo una buena cantidad de videos semana a semana. Así que muchas gracias, espero que tengan unas muy buenas fiestas en paz, estén donde estén. Y en el capítulo de hoy, la idea es cerrar el tema de login con Firebase sound Vamos a integrar Twitter y Facebook en la misma aplicación, además del Google Sign In que ya teníamos. Así que bueno, espero que les guste y vamos ya al video. El capítulo de hoy vamos a empezar trabajando con la interfaz. Vamos a hacerla un poco más amigable para soportar el login con diferentes servicios. Luego vamos a instalar las dependencias que necesitemos. Luego vamos a configurar esos servicios, es decir que vamos a ir a Twitter y a Facebook a, a configurar los servicios y ver qué tenemos que configurar en Firebase. Y por último vamos a trabajar en la lógica de la aplicación Flutter para que estos login funcionen correctamente. Para la interfaz vamos a estar trabajando en nuestra login page. Si de repente quieren saber cómo se hizo esta animación que está corriendo en el login, les dejo acá arriba. El link al video donde hablamos sobre las animaciones con Flare. Actualmente tenemos un solo botón que es el de Signing with Google y lo vamos a reemplazar primero por una fila de botones. Para cada uno de estos botones, yo quiero un botón que sea redondo, por lo tanto, voy a ver si puedo utilizar la clase Floating Action Button que justamente tiene la forma y la sombra que yo quiero. Ahí estaría el botón redondo, pero en lugar de un texto. Vamos a ponerle un icono y ese icono quiero que sea el de Google. Los iconos de material design no tienen redes sociales, por lo tanto vamos a usar los font awesome icons que teníamos instalados ya desde el principio del proyecto. Y acá vamos a ver si conseguimos uno que sea de Google. Efectivamente tenemos uno que es de Google y nos pone la G. Cuando presionen este botón vamos a hacer lo que estamos haciendo actualmente, por lo tanto eso no va a cambiar nada. Vamos a decirle también a esta row que en su eje principal, es decir, el, el horizontal. Queremos centrar su contenido y vamos a agregar dos botones más para representar a los diferentes servicios que vamos a agregar en este video. Por un lado vamos a sacar el código que hace el login porque todavía no lo tenemos implementado. Vamos a poner Twitter en el medio y vamos a poner por último Facebook salvamos y ahí tenemos nuestros tres servicios vamos a darle un poco de espacio vamos a cambiar la alineación con un space between para que le agregue un poco de espacio en el medio y para evitar que esto se vaya al 100% del ancho vamos a meter esta fila dentro de un container y en este container vamos a decirle que utilice solamente 200 de ancho y de esa forma me queda una interfaz con tres botones un poquito más estilizada para que los botones no se vean todos iguales y se parezcan un poco más a su marca. Al icono le vamos a asignar un color y este color lo copié, lo googleé y lo voy a pegar acá. Y hay que ponerlo en, como un entero. Si salvamos, quiero hacer el botón, no el icono, background color le vamos a asignar el color que encontramos ahí. El botón de Facebook se parece más al color original. Para el caso de Twitter, vamos a hacer lo mismo y vamos a copiar y pegar el color de Twitter oficial. Y nuevamente, estos valores los estoy sacando de una búsqueda en Google. Nada especial. Allá se distinguen un poquito los celestitos de Google con el de Twitter. Y para Google vamos a utilizar alguno de los colores oficiales de Google que se destaque de los dos celestes. Nuevamente vamos a pegar el valor encontrado, salvamos y ahora sí tenemos los tres botones cada uno con su tono de azul quedando un poco más mimetizado con cada red social. Por el lado de la interfaz es todo lo que vamos a tocar en este capítulo, luego vamos a trabajar con este login state, pero antes que eso vamos a abrir nuestro archivo pubspek.yaml y vamos a agregar algunas dependencias. Lo primero que vamos a agregar es la librería de Flutter Twitter que nos va a ayudar a hacer toda la parte de autenticación de OAuth 2 contra Twitter. Esta librería se llama Flutter Twitter Login y va por la versión 1.1.0 y para el caso de Facebook vamos a usar la librería que se llama Facebook perdón, Flutter, Facebook, Login y esta va por la versión 3.0 a partir de ahí vamos a darle un Packages Get y vamos a ir a la consola de Firebase para empezar a configurar el soporte para Twitter y Facebook dentro de nuestra aplicación una vez que venimos a nuestro proyecto de Firebase estamos en la consola vamos a ir a la parte de autenticación y acá es donde tenemos qué usuarios tenemos creado y podemos configurar qué método de sesión queremos soportar. Vamos a seleccionar Twitter para empezar y lo vamos a habilitar. Para trabajar con Twitter tenemos que poner la clave de Twitter y el API Secret que ahora nos vamos a ir a crear y tenemos acá para copiar cuál es el handler de autenticación que tenemos que darle a Twitter para que cuando haya algún cambio nos avise. Para obtener las claves de Twitter tenemos que ir a dev.twitter.com, que es el portal de desarrolladores donde tenemos toda la documentación. Y vamos a la parte de apps. Obviamente para entrar en esta parte primero tenemos que tener una cuenta de Twitter. ¿no? Estas son algunas aplicaciones viejas que en algún momento, antes las aplicaciones las podíamos crear siempre. Desde hace un tiempo tenemos que aplicar como un programa especial de Twitter cuando queremos crear una aplicación nos va a preguntar si queremos aplicar a este programa. Le tenemos que dar el motivo de por qué vamos a usar eh, estas aplicaciones. Si sí, yo, por ejemplo, voy a hacer, seleccionar Teaching y Consumer Product. Ah, no se pueden los dos. Vamos a dejar Teaching que seguramente va a salir más rápido la aprobación y el día de mañana la puedo cambiar. Me va a pedir que revise todos los permisos que quiero dar. No quiero emails para nada. Next. Completamos algunas cosas por acá. Vamos a poner Technology Other Y no voy a tener clientes, así que no es necesario Y me está faltando algo uh, Me pide que en inglés describa cuál es mi plan para usar Twitter Esto es un montón de yada yada yada yada eh, Planning Analyze Twitter Data Vamos a decirle que no No me interesan los datos eh, mi aplicación va a utilizar tweet, retweet y esas cosas, vamos a decirle que no, vamos a, vamos a mostrar los tweets de la gente no, lo único que queremos hacer es login, eh, esto tampoco, ok, tenemos todo, le damos a aceptar las condiciones y hacemos un submit del application, ahora tenemos que confirmar un email y luego vamos a tener que esperar a que nos llegue el email de que ya podemos crear una nueva aplicación y a partir de ahí vamos a eh, seguir con el video. Ahí confirmé el email, llegamos a esta pantalla y ahora vamos a tener que esperar que nos revisen la gente de Twitter y nos habilite para crear nuevas aplicaciones. Para ahorrar tiempo mientras espero la, la confirmación oficial de Twitter voy a reutilizar una de estas aplicaciones de demo que ya tenía creada de manera tal de poder seguir con el ejemplo. En este caso voy a tomar esta que era un demo la voy a editar y le vamos a cambiar el demo el nombre a login demo. Lo primero que tenemos que setear es este callback URL que lo tenemos que copiar de acá del que nos da Firebase y es el único dato que nos va a interesar setearle. El resto deberíamos hacerlo si vamos a salir en producción, pues son cosas requeridas como el icono, los términos de servicio, la privacidad. Nos los van a pedir para poder salir en producción. Como no lo vamos a sacar en producción, no molesta. Eh, necesitamos ponerle un sitio. Hay que ponerle cómo vamos a usar. Tiene que ser de más de 100 caracteres. Ok, una vez que tenemos más de 100 caracteres, login demo existe. Login demo y YouTube. Ahora sí, actualizamos la aplicación sin ningún problema. Y vamos a la pestaña de Keys and Token. Acá lo que nosotros queremos son estas Consumer Key. Nos vamos a regenerar, nos da estos valores y copiamos el primero y lo ponemos como clave de API y el segundo como API secret. ¿Sí? Acá estos valores ahora los están viendo, pero yo después de publicar el video vuelvo a regenerar y esos valores quedan invalidados y por eso no, no los oculto. Le damos a guardar y a partir de ahí tenemos habilitada la API de Twitter en Firebase. De esta manera ya podemos empezar a utilizarla en nuestro código. Y hablando de código entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de loguearnos con nuestra cuenta de Twitter en nuestra aplicación de control de gastos. Para eso vamos a empezar agregando la lógica en el botón que sería este del medio y vamos a obtener nuestro login state que es donde tenemos las lógicas de login. Actualmente tenemos uno solo que es el de login con Google y vamos a agregarle otro método que sea login with Twitter. Vamos a copiar este método y vamos a ir a la clase loginState. Una de las primeras cosas que vamos a necesitar es tener el Twitter Apri y el Twitter Secret seteados en alguna variable. Es recomendable que esto pueda estar en un archivo externo o en algo que no esté en el control de versiones si es algo público como yo después voy a invalidar estas credenciales no me molesta que se vean y vamos a agregar acá nuestro método para login De punto de vista de organización quizás no es lo mejor tener todos los logins mezclados pero como vamos a ver que hay información que se va a compartir nos va a venir bien tener todo en el mismo lugar este método login with twitter también va a ser asincrónico lo que queremos hacer entonces es copiar parte de esta lógica ya que se va a reutilizar. Es más, en verdad lo que queremos hacer es avisarle a la interfaz que estamos cargando algo, manejar el signing según la red social que haya seleccionado el usuario y después ver si se pudo loguear o no en base a si tenemos un usuario o no. Por lo tanto, no nos va a convenir este método de login with Twitter. Vamos a generar acá un enum que tenga tres valores Google, Twitter y otro que sea Facebook y a esto vamos a llamarle Login Provider ¿Sí? no porque tenga algo que ver con Provider sino porque es cuál es el proveedor de login que queremos utilizar y vamos a decir acá que queremos un Login Provider luego vamos a cambiar nuestra interfaz y vamos a decirle que cuando apretamos el botón de Twitter queremos pasarle el loginProvider.twitter Adicionalmente, en el login original vamos a decirle que queremos que se logue con Google. Ahora sí, en nuestro state lo que podemos hacer es cambiar y acá preguntar con un switch sobre login provider y ver. ¿Qué opción eligió el usuario por ejemplo cuando elige google lo que vamos a hacer es tomar que el user lo vamos a sacar de el signing que ya teníamos escrito y en el caso de twitter vamos a sacar nuestro user de otro mensaje de otro método que se va a llamar handle Twitter Sign In y acá es donde hacemos la diferencia de cuál de los dos vamos a utilizar adicionalmente vamos a dejar el de Facebook para que no nos tire un error al compilar y el de Facebook lo vamos a dejar seteado con la misma lógica que el de Google hasta que lo podamos implementar vamos a crear este handle Twitter Sign In lo vamos a crear por acá abajo y va a tener una estructura parecida al que ya teníamos, donde vamos a devolver un future con un Firebase User. Y esto va a ser un método asincrónico. Todos los métodos que se utilizan para loguearse con Firebase Out tienen una estructura muy similar. Por lo tanto, una vez que entendemos cómo funciona, es bastante simple adaptarnos a una nueva red social o a un nuevo sitio que soporte oout 2 como método de autenticación y básicamente la estructura es la siguiente siempre primero vamos a usar alguna librería externa que nos va a permitir autenticar al usuario contra la red social que estamos queriendo trabajar en este caso por ejemplo estamos usando el objeto de google sign in que es una librería de google para hacer sign in y eso nos va a devolver un account de google si fuera de twitter nos devolvería un account de twitter, account de twitter y en el caso de facebook nos va a devolver un account de facebook una vez que obtenemos un usuario estos usuarios tienen algunas credenciales. Lo que vamos a hacer una vez que obtenemos el usuario, o sea que nos pudimos loggear porque el usuario nos dio permiso de loguearnos, podemos obtener un access token y con, esos acce y con esos tokens nosotros creamos un credentials. En este tipo los credentials son de tipo Google out Provider porque estas credentials las estamos sacando de Google. Y por último lo que vamos a hacer es tratar de obtener un Firebase User llamando este método signing with credentials que es genérico y no depende de ninguna red social. Y esa va a ser la misma estructura que se va a repetir siempre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer con Twitter es tratar de obtener un signing with Twitter que nos devuelve un usuario de Twitter válido. Eso significa que el usuario ve una pantalla de Twitter donde le diga, mira, esta aplicación quiere usarte, le querés dar permisos. Esa pantalla puede ser un web view que se abre en un pop-up o si tenemos instalada la aplicación de Twitter, nos podría abrir la aplicación de Twitter que tenemos instalada. Va a depender del contexto del usuario. Una vez que tenemos ese usuario, podemos obtener ciertas credenciales y tenemos que generar este, este objeto de tipo OutCredential que en el caso de Twitter vamos a usar un Twitter OutProvider. Y luego vamos a usar el Signing with Credentials como veníamos haciendo con Google. Vamos a tratar de poner cada una de esas partes en el código para que vayan viendo que se van cumpliendo. Lo primero que necesitamos es definir un, un objeto de tipo Twitter Login que este objeto está en la librería Twitter Login que habíamos agregado y este recibe un Consumer Key que va a ser nuestra Twitter API que teníamos nuestra aquí de, de, de API y además recibe el secret. Con estos dos valores ya tenemos el Twitter login, vamos a ponerle bien el nombre y ahora podemos utilizar este Twitter login para tratar de obtener un usuario y loguearnos con Twitter. Vamos a tener, vamos a obtener un resultado y ese resultado lo vamos a obtener de llamar a Twitter twitterlogin.authorize ese autorize internamente maneja toda la lógica necesaria para poder llegar al usuario con la cuenta del usuario en Twitter y que nos diga si nos autoriza a, lo, a utilizar su cuenta en nuestra aplicación. Este Twitter Result es un Future, por lo tanto vamos a hacer una way y en este podemos chequear el status para ver si, fue corre si se pudo loguear o no y en caso de no loguearse podemos ver su error. Por lo tanto vamos a ver que si el status es Twitter Login Status Vamos a preguntar si es distinto de login. No nos importa cuál fue el error ahora. Vamos a simplemente retornar null, que como ven, es el mismo caso que hacíamos en Google. Es decir, si no podíamos loguearnos con Google, retornamos null. Si no podemos loguearnos con Twitter, retornamos null. Nuestro siguiente paso es entonces tener nuestro out credential, que en este caso vamos a usar el Twitter out provider con su método GetCredentials y Acá recibe dos parámetros que es un token y un secret. Para obtener esos valores, primero necesitamos obtener el usuario y para eso tenemos una sesión que la podemos a obtener de nuestro Twitter Result que está en Session. Esta sesión nos permite conocer el contexto del usuario actual y una de las cosas que tiene este sesión es nuestro Token de autenticación y por otro lado tiene el secret asociado a esta operación de login. Con esos dos datos yo ya tengo lo necesario para generar las credenciales de Twitter que vamos a usar en Firebase Out. Lo último que nos estaría faltando es crear el usuario en Firebase y para eso copiamos y pegamos exactamente lo mismo que teníamos. Esto lo podemos mover a un método común para todos, aunque no es totalmente necesario. A partir de ahí, ya con el signing with credentials deberíamos poder ver cuál fue el usuario que se logió con Twitter. Así que vamos a volver a subir la aplicación y vamos a ver si efectivamente esta lógica funciona. Ahora sí tenemos nuestra aplicación logiada de cero. Presionamos entonces el botón de Twitter. Nos aparece el loading porque tenemos este primer notify listener. Por eso nos aparecía ese loading al principio. Luego se ejecuta el switch, que fue al handler, handler Twitter Sign In. Y ahora estamos en este autorize. Como ven, me apareció la pantalla de Nativa, que me pregunta si quiero autorizar a esta cuenta. Login Demo YouTube, quiere ver los tweets, etc. Puedo cancelar o puedo... Si cancelo, debería, debería volver al estado anterior, pero, pero se me está llamando de nuevo, ah el handle signing lo tengo dos veces, por eso se me ejecutó dos veces, La tenemos que cancelar y ahí vuelven los botones, vamos a subir de vuelta eso para que no moleste, nuevamente vamos a poner login with Twitter, vamos a autorizar esta aplicación, va a tardar un poquito porque va hasta Firebase y vuelve, y si bien acá me tiró un error antes de tirar ese error me, pujo, me puso que estoy logueado como ingeniero Markiewicz, eso es porque es el nombre que yo tengo puesto para que se muestre en Twitter. El error este que me da acá, no estoy seguro de qué, de dónde viene, pero no tiene, no parece estar relacionado con el tema de eh, Firebase. Si yo acá agrego un costo, eh, puedo agregar costos y este costo está separado de lo que es la cuenta de Google con la que yo estaba logueado antes. No tiene nada que ver y los gastos están separados porque son cuentas separadas. Vamos a ver eso en la consola de Firebase, a ver cómo se ve. Ahora, si yo vengo acá a la consola de Firebase y voy a la parte de usuarios, vean que tengo un usuario de Twitter y uno de Google. Por lo tanto, ahí el login se hizo correctamente. Si me voy a la base de datos, vean que acá ahora tengo otros usuarios. Este debería ser el de Twitter, si no me equivoco. No, 0.05, ese es el que cargué recién. Por lo tanto, tengo mi usuario y puedo cargarle datos. El otro usuario debe ser alguno que me haya colgado de alguna prueba con alguna otra cuenta de Google. Nos estaría faltando el tema de Facebook. Vamos a hacer un placeholder para Facebook primero. Como ya sabemos cómo es la estructura, directamente vamos a copiar el método de Twitter. Vamos a cambiar y decir, eso. vamos a cambiarle el nombre para que diga Handle Facebook Sign In y acá lo que vamos a hacer es reemplazar esto por un Signing Facebook. Esto nos va a traer algún tipo de objeto y nos va a ayudar para usar un Facebook out Provider y llamar el método getCredentials. Este método getCredentials recibe solo un access token, es un solo parámetro. Eso lo vamos a tener que obtener de algo que obtengamos de Facebook. Y una vez que tengamos este out Credential, se lo vamos a pasar directamente al Signing with Credential. Y así de fácil va a ser el Signing with Facebook. Vamos a volver a activar. Yo había desactivado acá por un error que me daba el tema de Facebook. Le vamos a dar a Packages Get por las dudas. Y mientras tanto, vamos a ir a la parte de Developers de Facebook para crear una nueva aplicación. developers.facebook.com. Es la página, tienen que tener una cuenta de Facebook, creo que hay que activarla para ser developer, ahora no me acuerdo, yo lo hice hace muchos, muchos años. Venimos acá a mis apps y acá tenemos ya algunas creadas o podemos crear una nueva aplicación. El nombre demo login youtube, vamos a setear mi email y vamos a crear identidad identificador de la aplicación, tenemos que pasar ahí bonito captcha, enviamos y acá tenemos una aplicación en modo Desarrollo. Lo que queremos configurar acá es el inicio de sesión con Facebook. Todo esto de instalar el SDK lo podemos omitir, pues ya lo tenemos instalado. Acá tenemos que agregar el, la configuración del proyecto. Vamos a ver qué dice el paquete oficial, por las dudas. Acá nos dice que para obtener el Facebook ID tenemos que hacer algunas cosas en nuestra aplicación. Por lo tanto, tenemos que seguir la parte de configuración de Android, que es la que estamos haciendo. Necesitamos el nombre del paquete. Facebook requiere más configuración que Twitter. Para obtener el nombre del paquete que estamos usando, abrimos en Android app Bill .grad y buscamos acá el application ID. Pegamos eso y necesitamos decirle cómo se llama la main activity. Para eso vamos a buscarla dentro de source main kotlin encontrar el main activity y vamos a copiar el activity vamos a salvar eso, bien, acá me dice que no la pudo validar contra Google Play porque la aplicación no está en Google Play vamos a decirle que use el nombre del paquete de todos modos, vamos a continuar necesitamos obtener las claves de desarrollo, por lo tanto vamos a copiar este código, venir a la terminal y lo vamos a ejecutar, la clave es vacía y vamos a copiar este string que me dejó acá al final, con eso lo vamos a pegar a donde dice hashes de clave, si queremos hacer algo para ya subir al Google Play también tendríamos que hacer lo mismo con el key change que usemos para firmar nuestra aplicación Android, ahora solo vamos a salvar ese solo que es el de desarrollo, nos pregunta si queremos inicio de sesión único, vamos a decirle que no y ahora lo que necesitamos abrir es el archivo strings.xml para eso vamos a ir a nuestro app source main res values y no tenemos el string.xml por lo tanto no hay ningún problema lo vamos a crear string.xml creo que es plural es strings y xml vamos a agregar el proyecto de hecho acá en la documentación nos dice que pongamos todo esto, nuestro nombre de la aplicación, es como gasto, el Facebook App ID, eh, acá no, no, este, el primero, es este que está como Facebook App ID, lo pegamos ahí, y luego el que se llama Login Protocol Scan, Scheme lo pegamos en el, siguiente, en el siguiente campo. Vamos a abrir el manifest que está acá para ver si tenemos permiso de Internet. Se lo vamos a dar por las dudas. No es necesario porque seguramente ya lo estábamos teniendo porque podíamos acceder a Firebase. Y luego tenemos que ir a la application y acá dentro de nuestro application pegar este metadata. Le damos formato y ahí nos quedó este metadata que es el que setea el string de el Facebook app, nos tira algunos errores, los pueden ignorar porque en esta vista el ID no sabe interpretar este archivo, pero con eso debería alcanzar. Vamos a seguir con la documentación oficial, tenemos que ir al manifest y esto ya lo agregamos y tenemos que agregar estas dos activities para que Facebook ande, estas activities son las que nos permiten abrir la ventana de login arriba de nuestra pantalla. Por eso nos pide que le agreguemos. Vamos a ir acá bien abajo de todo. Y pegar esas dos activities. Eso es para que de nuevo cuando le pedamos a Facebook que autentique, se abra la ventana en el lado correcto arriba de nuestra pantalla. Y aparte con eso puede detectar si Facebook está instalado y abrir la parte nativa y si no, abrir un web view. En teoría, eso es todo. Si también vamos a usar iOS, tenemos que seguir todo este tutorial de cómo hacer iOS. Pero ahora no nos, va a, no nos va a importar. Ahora vamos a ver cómo utilizar este, esta parte que es la parte de TAR. Vamos a terminar acá con el siguiente, siguiente. Vamos a terminar acá dándole todo. Y ahí ya terminamos. En teoría no tenemos que volver, no tenemos que hacer nada más. Vamos así a ver entonces cómo hacer un Facebook login. Básicamente tenemos que un objeto Facebook Login. Vamos a llamar a este método login with read permission ese nos devuelve un resultado ese resultado nos permite obtener un access token o saber si hubo algún error y ya con el access token ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces me voy a copiar todo este código hasta el result solamente estas dos líneas y vamos a ir a nuestra lógica en la aplicación en el login state vamos a cerrar todo lo que es de la parte nativa entonces acá directamente vamos a llamar al facebook login que vamos a tener que importar esa librería. Este método parece que no existe. Interesante. Parece que cambió a login a secas y vamos a eliminar eso. Esto parece que es un cambio de API y no de documentación. Lo podemos investigar después. Vamos a preguntar si el result.status es igual a esto es de este tipo facebook login status y quiero saber si me pude loguear de vuelta si no me pude loguear el error no me va a importar y voy a devolver null en cambio si me pude loguear voy a crear un facebook out provider y voy a obtener el access token y de ese access token voy a sacar el token propiamente dicho vamos a tener que parar la aplicación y ejecutarla de vuelta para que compile de vuelta todo lo que agregamos de Android. Y seguramente en esta parte se va a necesitar bajar nuevas dependencias. Porque estamos agregando cosas, de, cosas nativas como es la librería de Facebook. Algo muy importante que tenemos que hacer antes de poder probar esto. Es ir otra vez a la parte de autenticación de Firebase. Modos de inicio de sesión. Y tenemos que activar el login con Facebook. Dado eso, vamos a tener que buscar, no recuerdo dónde estaba, el App ID, si no me equivoco, es este identificador de la aplicación. Se lo podemos pegar directamente. Y el App Secret, venimos acá a la configuración básica y acá dice clave secreta de la aplicación. Le damos a mostrar, nos pide nuestra contraseña y ahí podemos ver el valor. Copiamos y lo pegamos donde dice App Secret. Nuevamente tenemos esta URL de redirección, que la podemos poner en algún lugar de por acá, que ahora no recuerdo exactamente dónde, pero no debería ser crítico para que todo esto funcione. Vamos a salvar esto de nuevo por las dudas, vamos a decirle que no pasa nada con el nombre del paquete, vamos a guardar la configuración de Facebook y ya quedó habilitado. Y ahora sí vamos a volver al ID, vamos a darle logout y vamos a darle login con Facebook. Y en estos momentos que... No nos tira ningún error, lo no más probable que esté fallando en algo de la parte nativa. Por lo tanto vamos a ir a la consola y ejecutar adb logcat Esa es una forma de ver los logs en Android. No es la más bonita de todas, pero si le damos otra vez... Bien, muchas veces tratamos de buscar errores inesperados o vemos fantasmas donde no los hay. La realidad es que yo tengo en mi botón de Facebook, no tengo puesta ninguna lógica en lo absoluto. Por lo tanto, nunca iba a poder loguearme, lo que vamos a hacer es descomentar el código y decirle que quiero usar el provider, perdón, el login provider de Facebook. Ahora sí vamos a volver a subir la aplicación y esto al menos debería ser algo. Vamos a presionar el botón de Facebook, ahí está haciendo como que quiere hacer un login y nos está redirigiendo a una a página, una página web que es la de facebook.com yo no tengo facebook en el teléfono, no desde hace unos años al menos por lo tanto me abre una web page para autenticar la aplicación nuevamente si yo cancelo vuelve acá a la parte de los botones y no estoy logueado vamos a tratar de loguearnos ya puse mi clave y cuando le doy login ahora sí vamos a decirle las LastPass que no me interesa a este que no me interesa Ahora sí nos aparece la página de Facebook donde nos pregunta si le queremos dar permiso a esta aplicación para conocer mi nombre y mi foto de perfil, le voy a decir que sí, que continúe como Ricardo y a partir de ahí se está, la aplicación se está logueando con Firebase y me aparece diciembre vacío porque este usuario recién empieza. Obviamente tenemos algún otro error acá que no sé cuál es, que después lo veré, pero si ven acá estoy Logueado con mi usuario que es Ricardo Markiewicz en Facebook. Nuevamente, si vamos a la consola y vamos a la parte de usuarios, hace un efecto muy lindo ahí, se rompió todo. Vean que acá ahora tengo un usuario de Facebook logueado correctamente. Y de esa manera tenemos una aplicación que es capaz de loguearse con diferentes redes sociales y todas quedan integradas en la parte de Firebase Authentication y pueden tener datos en la parte de Firebase Storage. Una vez que logramos pasar el login, ya la red social no importa, todos los usuarios van a ser tratados de manera igual con Facebook, eh, con Firebase Authentication. Ese es el chiste de todo esto, que poder abstraernos de, de dónde viene el login y manejar a todos los usuarios de una sola manera y no tener la complejidad de andar haciendo chequeos raros. Así que bueno gente, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse al canal, darle a la campanita para no perderse los videos y un like si no es mucha molestia. Quiero agradecerles a todos por este maravilloso 2019, es probable que la semana que viene haya un video cortito ya que se vienen las fiestas, se viene navidad, se viene año nuevo, no voy a tomarme vacaciones con los videos, Sí, por ahí voy a reducir un poco la duración ya que los tiempos de fiestas son complicados para ponerse a grabar y editar pero voy a tratar de dejarles algún regalo para estas fiestas. Muchas gracias por todos y nos vemos la semana que viene.